Amados y queridos hermanos, los saludo a todos nuevamente con la paz de Dios nuestro Señor. En este carácter de Presidente General de la Iglesia, es este momento la última ocasión que comparezco ante ustedes, tomando en cuenta que el trabajo que nos fue encomendado por la Honorable Convención de Ministros de la Iglesia ha llegado a su término. Mis compañeros del Directivo General que han estado conmigo durante este tiempo de cinco años. Agradecemos infinitamente a toda la iglesia, tanto al ministerio como a los hermanos en las congregaciones, las atenciones que han tenido para con nosotros en un reconocimiento pleno de que este trabajo nos ha sido encomendado de parte de dios nuestro señor dios bendiga a nuestra iglesia y que la iglesia tenga una extensión tanto en el crecimiento en el conocimiento como en el crecimiento numérico y que cuando venga nuestro señor jesucristo todos estemos preparados para recibirle sea para el señor Toda la honra y toda la gloria, reconocemos que Él ha sido nuestra fortaleza. Él ha sido nuestra ayuda y decimos con toda confianza y seguridad, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios les bendiga.